Explico banda, explico Among Us Hide and Seek Con ustedes, la banda Los que sobrevivan, obtienen su Esa es la mecánica de este video Banda, así que, bienvenidos Ya somos 15 banda Ahora sí En 10, 9 Oh, oh, espérame, déjame ver Si me puedo comprar otra faldita Rayos No me alcanza para otra faldita Siento que hay alguien por aquí arriba wey. Hijos de la fregada Se movieron, wey, y les di dos Ay, les di, y la usó las dos Uy, ¿a dónde vas? ¿Por qué no te moviste, loco? Uy, atrapada Wey, dos, ven... dos, dos Dos, creo que es demasiado, eh <risa> Sabía que andabas aquí, perro Uy, uy, uy, ya sé para dónde ir, loco ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo! ¡Uy! ¡Córrele gordo! ¡Ah! ¡Hijo de la fregada! ¡Se me escapó! ¡No, acá está, acá está, acá está! Acá está. No, no, no. Mire, alguien de acá arriba usó. <risa> Caíste. Ahí está. Uy, amiguito. ¿Qué estás viendo ahí arriba, eh? ¿Qué estás viendo, eh? ¿Qué estás viendo, eh? ¿Qué estás viendo, eh? Pa fuera, pa fuera, muchachos, pa fuera. Me quedan dos, me quedan dos. ¿Dónde está? Hijo de la fregada, eh. Nunca lo no lo he no encontrado nunca ese vato Ándale, ha guardado, eh. Ha guardado, eh. Uy, yo la madre. ¡Eso estuvo fuerte, eh! ¡Eso estuvo fuerte! La, ¡La vi, la vi, eh! ¡La vi! ¡Casi ganan, loco! ¡Casi, casi, casi! <totipo> ¡Oh, no puede ser! ¡Mire esos ojitos! Oh. ¡Wey, qué bonitos ojitos! ¿Me recuerda? ¿Me re ¿Dónde lo consigo? Me recuerda a... a... ¿Me recuerdan? ¡El Tona! ¡Ándale, ándale! ¡Mira, mire, mire, mire! ¡Ese, Está ese, bonita. ese me recuerda! De causar... ¡Está bonito! ¿Dónde, ¿Dónde lo consigo, loco? ¡Lo quiero! ¡Ah, mira! Ya tengo otra... Ya tengo para otra faldita ¡Nice! ¡A la base! ¡Se acomodaron para la foto! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira, mira. ¿Crees que con tus ojos tiernos vas a convencernos de que no eres el impostor? Míralo, me da asco de solo verlo. <ríe> ¡Qué elegantes, eh! <ríe> ¡No! Se quedó FK, loco, pobrecillo. ere, ere! están haciendo misiones! ¡A lo desgraciado! ¡A lo desgraciado! ¡A lo desgraciado, man! ¡Eh! De uh, ¡Eh! Hey, hey, hey. hey, hey, ¿Por qué tantas misiones, loco? Me están. Uh, su pinche madre. No mames. No, weón. Esa sí la voy a perder. Esa sí la voy a perder. Esa sí la voy a perder. ¡Josu! Y se me escapó. ¡Ja <risa> Creíste que te me habías escapado! Wey, ¡Está muy difícil, loco! ¡Cuántas subs, wey! No! ¡Llámale a la policía! Hacemos, ¡Si no te hubieras movido! Estuvo bueno, ese escondite, eh. estuvo muy bueno. Te dije que no te escondieras ahí, loco. Ay, se me van a escapar, loco. Se me van a escapar. Bueno, no. ¿What? ¿Había alguien aquí, no? ¿Qué pido? No. Ay. ¡Wey! ¡Wey! ¡No! ¡Está feo el asunto! ¡Está fuerte! ¡Dos! ¡Muy tardado esta cosa! ¡Uy, no! ¡Ganó el taco! ¡Ganó este amarillo! ¡Ganó el morado! ¿Fueron tres o fueron cuatro? Y ganó este. Dale mi suba al primero que comente mayonesa. ¡Bestia! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Aquí lo estoy viendo. Aquí... No escribió bien mayonesa. No lo puedo contar, banda. Lo siento. Lo siento, Juan Pérez. Escribe mejor. <risa> Luzus de amo Sub para este muchacho Si me encuentro alguien aquí Pobrecito Ah oh, pobrecito bendí, bendí. Uy No Pobrecito Está complicado, está complicado, anda, está complicado No se los voy a negar. No he recorrido el mapa No he recorrido el mapa y... Hijo de la ch... Oh boy, oh boy Se está complicando Perdón, se me salió, se me salió Let me in Esa es una muy mala partida. Esa es una muy mala partida. No. Güey. No puede ser, loco. A ver. Fueron varios, loco. Eso <risas> su piche madre, la madre. Ah, la madre, el sprint. Hostia, tío. Yo te seguí en el, en el desafío y casi me muero. Ah, no, él no habla así, ¿verdad? <risa> Tremenda collab. El espere. Vamos a cambiar un poquito las cosas, banda. Oh, porque no hay nadie. Me huyen, ¿verdad? Me huyen. ¡No! ¡Pa' tu casa! ¡Uy, gonorrea! Bueno, real. van a robar! Van ¡Uy, uy, uy! A uy. A robar, ¡Te vi, amigo! ¡Te vi! Tal. ¡Lo siento mucho! Double kill. Triple kill. Triple kill. Oh, Cuadra kill Kill. Pentakill Dos y uno. Y lo agarré de tremenda misión que andaba haciendo. Bestia. <risa> ¡Vámonos! ¡Wey, todavía me faltan. Wey, ¿Dónde están?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 Cargo, bye. Uy, uy, ¡eh, uy, eh! Bestia, el mapa está enorme. ¡Está enorme el mapa! No voy a ganarla. No voy a ganarla. Nos vemos. ¡Ojo! Esquivo, ¿Qué, qué, esquivo. Oh, oh, oh, what? ¿Dónde? ¡Ah oh, la madre! Me asusté. <ríe> me salió un ninja. Está muy difícil, está muy difícil ¡No! No lo vi, lo que pasó? Ve este... De ganadores, loco Demasiado grande el mapa, así es que estaba muy feo Está muy difícil mató, Me mató al principio